Bienvenidos a todos, hoy vamos a trabajar con los comandos condicionales y con sensores. Los comandos condicionales son aquellos que ustedes este, pueden visualizar en cada uno de los juegos. Pues eh, cada vez que vamos a avanzar a un nivel es porque hay una condición. A partir de tocar determinado objeto o determinado color, nosotros pudimos cambiar de nivel. Lo mismo pasa cuando perdemos el juego. Se tiene que dar una condición determinada para que perdamos el juego. Bien. Eh, vamos a comenzar entonces a cambiar el escenario. En el fondo voy a ir a editarlo y vamos a hacer un camino. Vamos a agrandar la brocha del pincel, vamos a tomar un color y vamos a dibujar un camino por el cual nuestro objeto va a realizar el recorrido. Una vez que tenemos el fondo, vamos a trabajar con el objeto. En este caso no voy a trabajar con el gato, así que voy a ir a buscar un nuevo objeto. Vamos a elegir este. Vamos a borrar el gato, así que presionamos el botón derecho y borrar. Y nos vamos a quedar con este cangrejo al que vamos a reducir el tamaño porque lo vamos a hacer recorrer esta franja verde que va a ser como un camino. Esto puede ser, en este caso, eh, un camino, puede ser un laberinto, ustedes pueden elegir el fondo sobre el cual van a hacer el recorrido. Esto es un ejemplo. Vamos a ubicar el objeto en esta posición, entonces. Lo primero que vamos a hacer es, al presionar, vamos a trabajar con las flechas del cursor, así que al presionar la flecha hacia arriba, lo que queremos hacer es que el objeto se mueva pero lo vamos a hacer a partir de una condición. En este caso yo le voy a decir, con el condicional sí, si no, que al presionar la flecha hacia arriba, siempre que esté sobre la franja verde, es decir, siempre que esté tocando el, el, el color verde, esto lo vamos a encontrar en sensores, uno de los sensores dice tocando el color, este es el que vamos a colocar en este espacio y acá vamos a elegir con la brocha si vemos eh, con el gotero ¿ah? que es seleccionador de color nos va a permitir seleccionar este verde y no otro de esta forma entonces si está tocando el color verde al presionar la flecha hacia arriba yo quiero que se desplace hacia arriba si visualizamos en esta posición los valores de I, si yo desplazo el puntero del mouse hacia arriba, van aumentando. Por lo que en movimiento le vamos a decir que cambie el valor de I. Acá le podemos poner el valor por 1, por 2, por 5, ustedes eligen lo que quieran. Entonces, esto es, cuando presiono la flecha arriba, si está tocando el color verde, quiero que cambie, ahí está, el valor de I por 2. Ahora, ¿qué pasa cuando no esté tocando el color verde? ¿Qué es lo que voy a querer que haga? Cuando no esté tocando el color verde, le voy a decir en esta oportunidad que vuelva a la posición de inicio. ¿verdad? La posición de inicio es esta. Si vemos, desplazo el, puntero, el, el objeto hacia, otro, hacia otra posición y acá me va a cambiar la, la posición en la que está. ¿verdad? Entonces, esta es más o menos la posición en la que quiero que el objeto comience. Entonces, si sí está tocando la parte blanca, que vuelva a esa posición. A ver, vamos a ver ahí. ¿Ven? Cada vez que yo voy hacia arriba y alcanzo a tocar la parte blanca del objeto, recuerden que siempre eh, el objeto en sí tiene como, en, acá en el centro, digamos, es esa posición. Cuando el objeto logra esa posición en el, en el sector blanco es cuando vuelve hacia atrás. Bueno, esto lo hicimos con la flecha hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer, pero con la flecha hacia abajo. ¿Está? Vamos a elegir flecha abajo. Ahora vamos a cambiarla ahí, pero en lugar de por 2, la vamos a cambiar por menos 2. Porque recordemos, recordemos que cuando vamos hacia abajo, los valores van en negativo. Entonces va a ir disminuyendo el valor de I. Vamos a duplicar nuevamente y ahora vamos a elegir flecha derecha. Cuando presionamos la flecha a la derecha, ahora ya no cambia el valor de y, sino que como estoy en el eje de las x y observamos aquí, lo que va a variar es la posición de x. Entonces vamos a decirle que cambie x por 2. Ahí está. Vamos a presionar entonces la flecha arriba vuelve si presiono la flecha abajo también vuelve a la derecha no va a haber cambios porque siempre voy a estar por la zona verde entonces como voy a estar por la zona verde no voy a tener problema nunca a la derecha voy a encontrar la zona blanca pero a ustedes les sirve por eso les mostré como ejemplo para otro caso entonces vamos a duplicar y vamos a hacer también con la flecha a la izquierda con la flecha a la izquierda lo mismo que hoy Acá se va a desplazar en negativo, entonces vamos a tener que disminuir a la i por 2. Y ahora sí, quedó pronto. Muy bien, volvemos a la izquierda, podemos volver hacia arriba, ahí vamos hacia la derecha, vamos hacia arriba, cuando toca el blanco, regresa. Bien, esto lo podemos cambiar. Si yo no quiero que vuelva a la posición esta, cuando toque el valor blanco, le puedo decir que se esconda. Entonces, cada vez que voy para arriba y toca blanco, se tiene que esconder. Pero, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Si le pido esconder, vamos a tener que ubicar en algún lugar que al presionar la bandera verde, o sea, cuando volvemos a comenzar, el objeto se muestre. Porque si no, siempre me va a quedar escondido. Para que no se muestre ahí y se muestre donde comenzaba hoy, ¿recuerdan? Vamos a tener que colocar el bloque de ir a X. Vamos a cortar un poquito esto para abajo. Esto también. Así lo visualizamos bien. El bloque de ir a X y en X teníamos menos 202. Estoy observando este lugar, que es la posición que teníamos hoy. Y en Y teníamos menos 39. Y ahí sí. Cada vez que presionamos la banderita se ubica ahí y después, bueno, si presionamos la flecha hacia abajo va a volver, si presionamos la flecha hacia arriba se va a esconder. Muy bien, esto es todo por hoy, gracias, hasta pronto.